La verdad del hombre que resucitó en la morgue. A principios de año, el primer video viral conmocionó a muchos cuando se dio a conocer la grabación de un hombre que se levantó de entre los muertos en una morgue, supuestamente de Rusia. Muchos aseguraban que era un video extraordinario, posiblemente de una persona que había pasado por un estado de catalepsia. El metraje duraba al menos dos minutos, y mostraba un caso aterrador e intrigante. El cuerpo aparentemente sin vida comenzaba a moverse sobre una de las mesas. Después de un rato, el muerto se levantaba y se ponía de pie. El texto que acompañaba las imágenes compartidas en la web señalaban que era un hombre que había sido víctima del COVID y que un hospital de la ciudad habría dado fe de la muerte del sujeto, quien terminó despertando en la sala de la morgue. ¿Esta historia es real? ¿Podría este hombre ser un zombi? ¿Es verdad o mentira? Esas fueron las preguntas que muchos en internet se hicieron. La primera vez que apareció este video en las redes sociales fue a finales de enero del 2022. Y en ese momento, el caso habría tenido lugar en una ciudad rusa. También es curioso señalar que al principio no había asociación con el virus mortal ni con ninguna otra enfermedad, simplemente el video se viralizó con el título de un muerto que vuelve a la vida o como el del primero de los zombies. Fue tanto el ruido que el Ministerio de Salud de la región de Ter en Rusia tuvo que emitir una nota negando que el caso hubiera ocurrido en esa zona ya que no hay morgues en la región central de la ciudad, además de que ahí los cadáveres no están cubiertos de blanco, como se muestran en las imágenes. La duda se mantuvo por los meses consecutivos y hasta el momento no había ningún youtuber ni ninguna persona que mostrara la verdad de este caso. Y es así como tras seguir la investigación, por fin puedo traerles la verdad de todo esto. Resulta que todo fue una filtración tras bambalinas de las grabaciones de una serie de comedia rusa llamada Hello Again, protagonizada por Andrei Merslinskin. La serie gira en torno a un gángster que decide cambiar de vida y abrir una panadería, pero termina muriendo antes de cumplir su deseo, reviviendo poco después de la muerte. El fragmento que se hizo viral en las redes sociales es el que muestra el momento de la resurrección del protagonista. Si las escenas se filtraron de forma intencionada o no, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que esto ayudará mucho en la difusión de la obra de ficción. En una entrevista con el sitio web ruso K.P., el médico forense Eduard Tumanov dijo que las escenas no se filmaron en Ter, sino en Moscú en julio del 2021, en la morgue de un hospital que estaba cerrado por reformas. Conclusión el famoso video del muerto que revivió en la morgue solo se trató de un fragmento de una serie de televisión rusa que muchos mostraron como verdadera, pero aquí como siempre les traigo la verdad para que haya menos falsedades en internet. Suscríbanse al canal y únanse a la legión Oxlack, donde seguiremos desenmascarando a los charlatanes y trayéndoles la verdad detrás de tantos engaños. Mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente video.